Muy buenas amigo instalador, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor para ayudarte a vender por internet más y mejores tus servicios de eh, climatización y aire acondicionado. Hoy tengo un vídeo eh, interesante porque eh, les voy a comentar también fruto de toda la interacción que tenemos con los compañeros del canal de youtube de facebook comentar un poco lo que significa eh, mi oferta de valor con los clientes que necesitan servicios de aire acondicionado y por qué, eh, en mi caso, eh, puedo vender mucho, puedo llegar a muchos clientes y, y, cuál, y cuál es la percepción de valor que están teniendo mis clientes para decantarse por mi oferta y no por la de la competencia. Como en otros videos ya comentamos, la oferta de valor que nosotros como profesionales, como instaladores, tenemos para nuestro cliente objetivo es fundamental para poder... Eh, destacar en, en toda la cantidad de profesionales que están ahí este, haciendo competencia en nuestro servicio y sobre todo las grandes superficies, los almacenes, los supermercados. Entonces, yo me puse un, a, a pensar un poco para, para este video, qué es lo que yo le estoy dando a mi cliente en cada una de mis interacciones eh, para que el cliente eh, observe que tengo una oferta de valor por encima del resto. ¿no? Es decir, vamos a, a, a, al detalle, a, a, a leer entre líneas, a ver qué hay detrás de lo que yo estoy haciendo a nivel de marketing y ventas para vender mi servicio de instalador de aire acondicionado y que el cliente está viendo y percibiendo para decantarse por mi oferta y no por la de otros. ¿buen? Entonces, el primer punto que quiero destacar en esta, en esta descripción es el siguiente. No tiene absolutamente nada que ver dar una, dar una imagen de profesional formal que una imagen informal. ¿Qué significa esto? Yo, como todos vosotros, he pasado por los mismos sitios. Es decir, cuando no tenía idea de, de, de cómo trabajar con Internet, con redes sociales, perdón, y, y cómo llegar al cliente objetivo, pues daba manotazos de ahogado y, y, y hacía, por ejemplo, eh, publicaciones en, en páginas amarillas, eh, en tablones de anuncio, en, en, en clasificados de, de, de, de Internet, de OLX, de mil anuncios, de... Bueno, son, son, son avisos aislados que uno va publicando un día sí, un día no. Entonces, ¿qué pasa? El cliente hoy te ve, mañana no te ve no ve una imagen de marca, eh, puede percibir que lo puedes dejar tirado, decir un día estás, después no estás, y te llamo después, pues ya no estás. Y bueno, toda esta confusión y esta falta de formalidad y de, y de profesionalidad en el marketing y ventas de tu marca, hace que te, te pongas varios pasos por detrás de aquellos que sí que lo hacen bien, de aquellos que tienen una regularidad y, y una estrategia de marca para trabajar eh, como autónomo en este caso, el servicio de, de, de, del aire acondicionado. Entonces, ¿cuál es la, la otra cara de la moneda? La cara de la moneda formal, que, que es digamos, fundamental para que el cliente eh, coja confianza en tu servicio, que esta es la palabra fundamental, confianza, y se decante por tu opción. Yo hice una lista. Eh, lo primero que lo primero que hay es eh, lo que llamo una, la, la exposición en redes sociales, la exposición en internet, de forma que el cliente te ve y te encuentra. ¿vale? Yo estoy seguro que yo los invito a que hagan una reflexión. Ustedes que son instaladores de aire acondicionado en Latinoamérica, en España, yo los invito a que recuerden o que piensen, si han visto en el Facebook, en el Instagram, eh, alguna publicación, algún anuncio de... de de aire acondicionado, de algún competidor vuestro, de algún instalador que esté haciendo anuncios para servicios de aire acondicionado. Yo estoy seguro de que el 99% me va a decir que no, que no lo recuerdan o que pff, alguna vez, pero casi nunca, sencillamente porque en nuestro sector casi nadie lo está haciendo y por eso, por ejemplo, a mí me va bien, porque, por ejemplo, aquí en Barcelona, en España, casi nadie hace eh, publicaciones online en redes sociales para obtener clientes. Entonces, como no hay nadie que lo haga, yo me estoy quedando digamos, con la mayoría de las interacciones de gente que necesita y que desde Facebook, desde Instagram, toman contacto conmigo para eh, que yo les haga el servicio de aire acondicionado. Entonces, esto se repite en todas las ciudades. Si ustedes ven en cada caso, van a ver que no, que no están viendo a profesionales del aire acondicionado que estén haciendo publicidad, que estén exponiendo su servicio y su oferta de valor en redes sociales. Entonces, eso ya es una desventaja en sí misma. Y es una ventaja para mí. Es decir, ¿yo qué le estoy ofreciendo a mi cliente objetivo? La ventaja, la, el valor añadido de poderme encontrar fácilmente en su teléfono celular, en su teléfono móvil, en un momento que él necesita servicio. Es decir, me puede encontrar simplemente porque estoy allí. Porque yo me he tomado la, el trabajo estratégico de estar ahí. Entonces, como estoy, me encuentra y yo ya tengo una ventaja. Yo ya, le estoy, ya estoy dando más que otros profesionales. Ya estoy sobresaliendo por encima de otros profesionales del aire acondicionado que no están haciendo una estrategia de visibilidad en, en Internet. ¿vale? Ese es el punto número uno. A su vez, estoy dando, como estoy haciendo una publicación online, estoy dando imagen de marca. Estoy dando imagen de marca y dar una imagen de marca significa que la persona confía en unas garantías de, de profesional que tiene una marca que te va a encontrar hoy, mañana y pasado, y el mes que viene y el año que viene. Entonces, eh, en esto lo acompañamos, yo en mi caso lo acompaño con una página de fans en Facebook, más una página de web, en donde el cliente observa que hay como una estructura que acompaña mi servicio y que no se limita a una publicación en un, en un clasificado de un periódico que hoy está y mañana no está. ¿vale? Eso también a mí me pone por delante de muchos profesionales. Este, este, este profesional dice, bueno, tiene una marca, tiene una página web, tiene una página de fans, tiene unas publicaciones online. Entonces ya me da más confianza que el resto. Me voy a decantar por su opción. Además, ¿qué es lo que estoy dando? Ahora me voy a meter en otro terreno, que es el terreno que también comenté en otros videos del canal, es el terreno de la inmediatez. Para el cliente es importantísimo el respeto a su tiempo y a la formalidad de, de, de, de tener un contacto rápido, inmediato y puntual doy por descontado siempre que la ejecución del servicio es impecable. Estoy, estoy hablando de lo que sucede antes de que nos den el servicio, que es ahí donde se, donde se juega este, este juego, que te den a ti la, la orden de trabajo. Entonces, ¿qué le estoy dando yo al cliente de, de, de valor añadido respecto a otros compañeros que no lo están haciendo? Como le decía, una imagen de marca formal y profesional. También el contacto inmediato es decir yo estoy obteniendo de internet la solicitud de presupuestos y yo inmediatamente estoy tomando contacto con ese cliente un contacto inmediato y profesional y este contacto inmediato y profesional implica que yo estoy hablando y estoy utilizando un lenguaje y una forma de comunicarme técnica y profesional con el cliente que le da una seguridad que le estoy asesorando sobre qué es lo que necesita. Yo, por defecto, yo, yo y vosotros también, eh, ya sabemos qué es lo que necesita el cliente. El cliente llama porque necesita un servicio de reparación o un servicio de instalación. Y puede que vayan más allá o más acá, pero básicamente son estos dos, estos dos grupos. Entonces, sabiendo eso, nosotros sabemos qué preguntar y por dónde podemos llevar al cliente a la hora de asesorarle. Y para el cliente eso... Es fenomenal porque el cliente está muy perdido y no sabe muchas veces por dónde, por dónde puede hacer el, el, el servicio. Entonces nosotros ya estamos dando un contacto también de asesoramiento, vía telefónica. También le podemos hacer una visita, si está dentro de nuestras posibilidades, gratuita o con un costo mínimo para justamente asesorarle y darle un precio cerrado. Eso también es un, precio, eso también es un valor añadido que genera más confianza. A su vez, nosotros tenemos unas plantillas en donde hacemos el presupuesto con un logotipo que se lo enviamos por correo electrónico, no le estamos haciendo un papel manuscrito y de cualquier forma, estamos teniendo una actitud formal. Eh, luego tenemos eh, los envíos de la, de la documentación, tanto de ficha técnica de los equipos de aire acondicionado como los presupuestos propiamente, vía email. Eh, ya hicimos el contacto telefónico, el contacto por WhatsApp. También el WhatsApp es una herramienta fundamental para hacer el seguimiento, si necesita algo, si tuvo alguna duda, si necesita algún tipo de documentación extra. Y el seguimiento que hacemos a posterior de, de, del primer contacto inmediato que hemos tenido. Entonces ya estamos hablando de, de muchos factores que me están colocando por encima. A su vez también tenemos una oferta de valor concreta y determinada, que para el cliente eso es maravilloso, porque el cliente lo primero que piensa es que el instalador pues bueno, le puede, le puede colar un precio por otro sin... sin eh, porque sí, sin saber mucho. Entonces lo primero que yo le digo cuando tomo contacto con el, con el solicitante de presupuesto es que yo tengo ya una oferta de valor predeterminada, que es, si es un servicio técnico pues para tantas horas y con determinadas este, funciones vale tanto, y si es una instalación más máquina o solo instalación, también vale tanto y a tal precio. Eso al cliente le da mucha tranquilidad porque ya tiene dos precios de referencia. Ya, ya es él el que te dirá, bueno, mira, vamos por aquí o vamos por allá y bueno, ya se modifica el presupuesto en función de lo que necesitas. Pero al yo exponerle una oferta de valor concreta, determinada y con un precio, el cliente ya tiene la tranquilidad de que nos estamos moviendo en un precio de mercado, incluso levemente inferior. Esto también es un añadido que nos coloca con más confianza a nosotros para que se decanten por nuestra oferta. Además, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya tenemos luego los que es servicio técnico, eh, todo lo que tiene que ver con eh, valor añadido de cara a hacer visitas, una visita anual para hacer limpieza de filtros, bueno, todo lo que nosotros podamos eh, adornar el servicio para quedar digamos, por adelante nuestra competencia y que eh, nos coloque en una situación de ventaja porque ya hemos tomado contacto rápido y primero que nadie a través de redes sociales y luego porque hemos tenido un contacto profesional con ellos. Entonces, nada, eh, lo que acabo de decir, son ya muchos los factores, hemos desmenuzado varios, eh, que, que se entiende con esto que acabo de, con toda la descripción que acabo de hacer, que el cliente que está ahí en, en, en, en, fuera viendo y buscando un servicio eh, se entiende por qué me elige en este caso elige a un profesional que como yo haga estas cosas no tengo una exposición en internet tengo un servicio profesional tengo un valor añadido etcétera etcétera etcétera mi oferta de valor al final son un cúmulo de, de, de, de acciones que forman una bolsa de, de ventajas que hace que el cliente tenga confianza en mi trabajo en mi marketing y se decante por mi opción para el trabajo. Espero que les haya gustado este video, que les haya interesado, que entiendan la diferencia entre la informalidad y la formalidad, y las ventajas que tiene tener un trato formal con el cliente y un marketing profesionalizado a través de Internet de cara a tener todos los días trabajos para ejecutar eh, con nuestros clientes. Les dejo un saludo grande, espero que me hagan el comentario, que se apunten al canal, que se suscriban, que me pregunten, y, y yo seguiré subiendo y apoyando a los compañeros para que puedan seguir este, vendiendo por internet los servicios, que para eso estamos, internet llegó también para ayudarnos a nosotros, y este también es el mensaje. Les un saludo y será hasta el próximo video.